Carlos Manuel Reyes fue detenido por miembros de la Policía Nacional acusado de violencia de género contra Yajaira Socorro del Carmen, a quien, de acuerdo con la nota policial, agredió verbalmente. Al cuestionar al detenido, alegó el motivo de la detención. Es una sencillez. No, no lo mío es por una sencillez mía Yo estoy enamorado de mi Aquí, mujer y no hubo un problemita O sea, tú estás preso por amor golpea, Claro, ya No, no la voy a decir tampoco No, porque estábamos hablando anoche y ¿Tú estás enamorado de tu mujer? Entonces? Yo sé sí. Y esto sí, ella te quiere Ella me quiere Pero la familia lo tiene un está ¿La familia te metió preso? Pero, pues la familia, que te ocurrió eso? Giovanni Cordero, NTN Su noticiero regional